¡El memazo, mamá! ¡Mamá! Ya voy, hijo, ya voy. ¿Qué pasó, hijito? ¡Mamá, mira! ¡Llegó el memazo! ¡Ay, qué bonito! ¿Te llegó el meme que pediste por internet? ¡Sí, mamá! ¡Llegó! ¡El memazo, mamá! A ver, a verlo, veámoslo. ¡Mira mamá el memazo! ¡Oh, qué bonito! ¡Qué lindo su memazo, hijito! ¡Mi memazo, mamá! ¡Es mío, mamá! ¡Míralo! ¡Precioso hijo! ¿Quiere que le compremos un marco para ponerlo en su pared? ¡Sí, mamá, sí! ¡Un marco para el memazo! Ya, después del almuerzo, vamos al super... Compramos uno, ¿ya? ¡Ya, mamá! <ríe> ¡Memazo! Te quiero mucho, hijo.